de Siento que yo estoy aquí como Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a otro videito aquí a nuestro canal de YouTube En el día de hoy estoy muy muy muy contenta porque hoy por primera vez voy a hacer un video de outfits y estoy bastante emocionada por compartir con ustedes cosas que creo que la verdad no he hablado mucho y me han preguntado un, un montón así que en el día de hoy les voy a compartir muchos secretos les voy a estar mostrando unos outfits muy lindos la verdad no vamos a hacer como mucho outfit así en general de pieza a cabeza pero voy a comenzar a hacer este video porque muchos de ustedes me han preguntado dónde compro mi ropa, cómo la consigo, si son en descuento, si es costosa, si es económica, si dura, si no dura. Todo esto se los voy a responder el día de hoy. Si ustedes me siguen en mi página, en Instagram se podrán dar cuenta que... Últimamente estoy obsesionada con una página en internet donde ustedes pueden conseguir lo que se les ocurra. Bueno, tampoco lo que se les ocurra, pero sí como lo que las mujeres necesitamos, nuestros básicos, que es casi todo, pero pueden conseguir joyas, pueden conseguir zapatos, bolsos, ropa, hasta cosas para el hogar de decoración, etcétera. Es un lugar donde verdad he encontrado cosas muy muy raras y la verdad muy útiles, pero el día de hoy les traigo las blusitas más lindas por menos de 15 dólares. Cosa importante y nota importante, muchos de ustedes me han preguntado si vale la pena, si al ser tan económicos son buenos y la verdad es que sí, sorprendentemente la primera vez estaba muy nerviosa porque cuando uno compra ropa tan barata, pues lo barato salga, como decía mi mamá. Así que estaba nerviosa, pero la verdad eso fue ya hace aproximadamente unos diría yo 5 meses, y la verdad la ropa que compré me ha salido muy buena, sigue estando enterita y de buena calidad, así que por eso estoy haciendo este video, porque realmente me ha gustado muchísimo y se los recomendaría mucho, mucho, mucho, porque personalmente me ha ido muy bien. Bueno, vamos a comenzar que en este video, no voy a hablar más, creo que hablamos ya, así que comencemos. Bueno, este es nuestra primer blusita, la verdad esta blusa me encanta porque tiene como estos detalles de las cerecitas en la tela y honestamente al cuando la recibí pensé que me había quedado pequeñita porque no había visto que en el lado tenía una cremallera para no ir a reventar la blusa lo que me gusta de esta blusa es que al tener esta cremallera al lado la verdad queda súper pegadita al cuerpo entonces es ajustada y se ve muy bonita me encanta que los hombros son como un poquito flotaditos como globito por así decirlo y esto lo hace dar ese toque como de ternurita a mí me encantan estas blusas, la verdad me parecen muy tiernas y el toque final que tiene en la parte de las mangas, a pesar de ser corta, tiene como estos um, lacitos que lo pueden amarrar como ustedes quieran, lo pueden dejar suelto o le pueden hacer un moñito súper bonito y se les va a ver increíble. Esta primer blusita que vemos aquí de cerecitas nos costó $13. dólares súper fresquita, es delgadita y es... Es divina, la amo, me encanta. Si se dan cuenta, lo combiné muy básico con un jean y un cinturón cafecito. Para esta segunda blusita que ven aquí, la verdad cuando la compré tenía un poco de miedo porque nunca había comprado una blusa de este tipo, como tan destapada. Este es un body, ni siquiera es una blusa. Y el body tiene como esta pretina bastante alta a la cadera, entonces... Alcanza a verse un poquito la parte del lado Me parece súper sexy Nunca lo había probado en la vida Como que sentía que era demasiado Pero ya cuando me lo puse Me gustó muchísimo La verdad son cosas que a veces me da miedo probar Pero creo que funciona bastante bien Y también se pueden dar cuenta que también es bien destapada En la parte de la espalda Esta blusita me costó 5 dólares Y funcionó perfecto Me quedó un poco um, grande En la parte de los lados Pero siento que eso se puede arreglar fácilmente esta la combiné súper básica también con un jean y un cinturón negro la tercera blusa creo que es mi blusa favorita de todas esta es divina si se pueden dar cuenta la parte de los hombros de las mangas es totalmente transparente y tiene estas florecitas que son súper delicadas y no sé si en el video se alcance a apreciar mucho pero tiene escarcha es divina este también es un body cabe resaltar esta blusita me costó 12 dólares la verdad no me pareció nada costoso para la blusa que recibí, es un body, es muy bonito. La tela, tengo que decir que la tela es un poco transparente, por así decirlo. Y no transparente de que se te va a ver todo, sino que es delgadita y todo se va a marcar. Así que para esta blusa yo diría que podemos utilizar como un topsito, algo más delgadito, como algo que simplemente nos tape en la parte de adelante. Porque siento que es bien delgadita, es ligerita y se puede marcar absolutamente todo. Esta la combiné con un pantalón um, negro y un cinturón negro también. Obviamente si se dan cuenta, me puse a cambiar los labiales, pero esto es más por el cuento de, del video que hice. Pero siento que funciona muy bien este look. Oh, esta camisa, la que sigue, esta es nuestra cuarta camisa. No sé por qué les digo camisas y la mayoría son bodys, pero este también es un body. Y este body la verdad lo tenía como mucha cosa porque nunca, yo creo que nunca me he atrevido demasiado con los colores. Pero este color en particular me gustó mucho. La acompañé con este collar, no recuerdo el precio en este momento, pero creo que se los pondré en algún ladito de la pantalla. Y también lo quise combinar con el mismo pantalón de antes y el mismo cinturón. Si se dan cuenta, este body no es tan destapado en la parte de atrás, es súper cómodo, es como más de verano y también la telita es delgadita. Así que también les recomiendo utilizar como un topsito más ligero para que no se marque. Y esta blusa naranja me costó 8 dólares. Vamos a la quinta blusa. Esta blusa me pareció súper elegante, honestamente. Nunca había tenido una blusa como con perlitas que fuera elegante. Y encontré esta. Solo me costó 10 dólares. La verdad fue como... ¡Wow! Y honestamente cuando la compré pensé que la tele iba a ser fea, que iba a ser delgada. Pero para nada, la tela es gruesita. Obviamente esto no lo recomiendo para verano, así que queda súper bien para una comida, para una ocasión especial. El cuello um, se abotona en la parte de atrás y esta sí es blusa, no es body. También la combiné con el mismo pantalón negro, pero cambié un poquito el estilo del cinturón porque siento que ya la blusa era como demasiado. El siguiente es también un body, se parece mucho al anterior. Las tiras de estas son súper súper delgaditas y este es un poquito más sueltico del cuerpo. No es como tan apretado por la misma tela, es como un poquito elástica, así que no les va a quedar como tan... que no puedan respirar. Lo combiné con este collar. No recuerdo exactamente el precio, pero también se los voy a poner en la pantalla para que sepan. Y... Lo combiné con estos pantalones Boyfriend Jeans, que son estos rotos grandecitos anchitos, que se ven muy bonitos. Y con este cinturón negro. Y este body me costó 5 dólares. 5 dólares. Para la siguiente, este es como un crop top, la verdad cuando vi la foto me gustó demasiado, o sea siento que ustedes de pronto no la alcancen como a visualizar así en el video como que se ve wow, increíble pero esta blusa me encantó muchísimo porque siento que es una blusa que podemos utilizar cuando vamos de fiesta la tela es como esa sedita brillante así que uy, le da un toque espectacular, me gustó mucho Um, esta también tiene como esa cremallerita en la parte de al lado de la que les hablé al principio entonces cuando es fácil de poner y cuando eh, la um, cierran la cremallera queda ajustada al cuerpo a mí me quedó un poquito grande, los hombros son como bombachitos, como bien globito y se comienzan a cerrar como a nivel del codo, entonces le da un toque súper tierno a la blusa y me encantó. Esto también lo pueden utilizar como con un jean negro mmm, o con una faldita o algo, pero para mí en este caso lo estoy utilizando con los mismos boyfriend jeans, como un outfit muchísimo más casual y un cinturón blanco. Esta blusa me costó $11 dólares. Para la siguiente, creo que wow, esta era una de las que más miedo tenía de comprar porque había visto como muchas reseñas y muchas opiniones sobre estas blusas, que son esas blusitas abiertas, pero como que te tapa, pero como que no te tapa, como que no sabes qué hacer, entonces si cualquier viento... La blusa va a salir a volar y se te va a ver absolutamente todo, pero no se preocupen. Um, para esta blusa hay como esos parches que tú pones en el pecho y se pegan tanto um, al pecho como a la blusa. Entonces la blusa no va a salir volando, sino que va a quedar firme en un solo lugar. Me costó centavos y también lo combiné con los Boyfriend Jeans. Y eh, también estamos utilizando el mismo cinturón blanco vamos a terminar con este básico, es un body blanco y la verdad estaba buscando hace mucho tiempo un body blanco para algunos outfits que tenía este es como un cuellito alto pero no es como de esos cuellos que te ahoguen, que sientes como que no puedes respirar, no, es un cuello bien delgadito y si se dan cuenta las mangas también tienen como ese onduladito igual al cuello. Esta es una tela bien elástica, entonces la verdad no tuve mucho problema en colocármela y se ajusta muy bien al cuerpo. Este body me costó $9. dólares. Y también pues la dejé combinada con los boyfriend jeans y con el cinturón blanco. Siento que se ve muy bonito. Bueno mis amores, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado este primer video de outfits y mis recomendaciones. No me están pagando por hacer este video, no me están pagando por absolutamente nada, si eso es lo que ustedes se preguntan, no, la verdad eh, lo estoy haciendo porque... He encontrado muchas cosas muy bonitas, de muy buena calidad, y ustedes me han preguntado un montón sobre sus outfits que he puesto en mi Instagram. Así que, ¿por qué no grabarles estos videos y ayudarlos como a encontrar? esas cosas que más nos gustan que que no sabemos en dónde encontrarlas o cómo comprarlas y que no sean tan costosas um, si les gustan este tipo de videos por favor déjenmelo saber en los comentarios para saber si les sigo haciendo reseñas me encantaría, me encantaría saber qué opinan acerca de estos videos no se les olvide visitarme en mi página de Instagram y en mi página de Facebook porque saben que por ahí les estoy poniendo absolutamente de todo les mando un besote gigante y por favor no se pierdan el próximo video. Los amo. Chao.